Costuritas, hoy te voy a explicar por qué a la hora de cambiar mi máquina de coser compré una Neki NC204D. Primero, es una máquina de una marca italiana que tiene ya 100 años y las referencias que leí sobre esta máquina son buenas. Segunda, es una máquina compudrizada de una categoría de precio medio que tiene prestaciones de una máquina de gama alta. Es capaz de realizar 439 puntadas y tres tipos de alfabeto. Además tiene una función de memoria que puede memorizar las combinaciones de puntadas. Viene con unas herramientas muy completas, las que te enseñaré más adelante. Pero hay cuatro cosas muy importantes por las que la compré, que la elegí. Porque tiene una mesa extensible que presta más superficie para coser más cómodamente. Tiene un elevador de prensatelas de dos pasos. O sea, si hay que coser los tejidos gruesos, se puede elevar la prensatelas aún más. Y lo que me emocionó es que tiene, entre otros, dos pies de prensatelas fantásticas. El pie de doble arrastre y el pie electrónico de ajal. Pero basta de cháchara. Vamos a ver qué es lo que tiene la máquina. Como todas las máquinas electromecánicas, la máquina está prevista con un pedal y un cable de conexión a la corriente. Pero a diferencia de las máquinas electromecánicas, tiene un botón Stop Start para poder coser sin pedal. Veamos para qué sirven los demás botones de la máquina. Este botón es botón de retroceso para reforzar el pespunte. Mientras estamos apretando, la máquina está cosiendo marchata el mismo botón sirve para repetir las combinaciones de puntadas guardadas en la memoria. Este es botón de puntos de remate. Si no quieres hacer un refuerzo de pespunte largo, la máquina hará tres puntadas de remate en la misma posición y parará. La máquina hace tres puntadas en un sitio, útil para todos los tejidos transparentes o finos. Botón de corte de hilo automático. Que para cortar el hilo uh, tienes también una herramienta en la parte lateral la NEC NC204D tiene la velocidad regulable baja media y alta pero alta es muy alta así que te aconsejo de principio hacerlo con velocidad media y puedes ver que pespunte está perfecto expresamente hice con dos colores para que se vea Ambiente. como en la mayoría de máquinas actuales es muy fácil hacer la cañilla cuando apretamos la cañilla señal de hacer la cañilla sale en la pantalla y... para sacar la cañilla es muy fácil solo el botón a la derecha y puedes abrirlo todo y sacar la cañilla, ¿okay? Cambiar el pie de prensa telas es muy fácil. Hay un elevador por detrás, entonces levantamos, levantamos prensa telas, también levantamos el elevador y ya está. Para ponerlo solamente bajando prensa telas vamos a coincidir con las ranuras ya está ya está enganchado la máquina tiene un elevador de prensa telas de doble paso o sea, con uno te levantas y si tela es bastante corta, se puede levantar aún más. Esto es muy importante, porque muchas máquinas domésticas no permiten pasar una tela gruesa. Y hay una herramienta más para facilitar la vida de costurera. Es este enhebrador de aguja. Entonces, bajamos la presa telas. Lo enganchamos aquí y ponemos delante de la aguja enganchamos debajo de este ganchillito y ya está ¿Ves? el hilo ya está pasado ahora vamos a festear como la máquina va a coser vale. Aquí tenemos nuestro botón. Vale. Vamos aguja a agujar un punto más alto. sujetamos un poco por delante bajamos la palanca y elegimos ¿Puedes ver? otra también, ojal perfecto. Yo creo que al ser no máquina especializada en ojales, los hace bastante bien. Creo que muy, muy bien. Y aquí pasamos a los botones de selección. Esa es la selección directa de las puntadas. Es una, una aguja a la izquierda, a dos, <coughs> tres elástica un zigzag un zigzag con pespunte triple zigzag un sobre el lado una puntada invisible y aquí se puede regular aquí anchura mientras permite máquina porque para cada para cada pespunte tiene su límite y largo de la puntada así se regula manualmente luego el botón de aguja doble aquí te señala que es aguja doble y según qué puntada y según qué puntada no se puede realizarse la máquina no lo permitirá ¿Okay? para moverse entre los grupos de puntadas hay un botón de selección. Ahora están puntadas directas. Y esta voz así está enseñando que son puntadas directas. Luego están puntadas regulares. Que son mayoría. Y alfabetos. alfabeto de molde. Uno de escritura. Y otro. Alfabeto de contorno. Si te molesta el sonido de, de la máquina, se puede apagarlo apretando dos segundos el botón. ¿Ves? esta señal. Para encenderlo, otra vez dos segundos y ya está. Como ves, eh, es muy fácil. Y por aquí está la numeración de las puntadas que tiene la máquina. puntadas y más puntadas vamos a ver qué pies de prensa te los trae de la máquina el pie universal que ya está colocado la máquina pero lo he sacado para enseñártelo ¿Ves? con un costiquito muy mono vale, luego Pie de cremallera. Este, el pie para tejidos resbaladizos, se llama pie de satén. Este, un pie para coser botones. Este está para aguantar. ¿Ves? es un pie para hacer bajo invisible la puntada invisible así con un toque un pie para sobre el lado un pie para el dobladillo fino que ves por aquí paso la tela lo puedes ver este es el pie para froncido para coser directamente dos telas y una de las cuales está froncida Este es el pie para poner cordones hay ranuras para tres cordones para pasar y luego este es el pie del quilting está un poco más grueso le cito por aquí este es el pie para bordado froncido que tiene palanquita que permite bajar y subir porque sabes que hay que bajar los dientes para bordar Luego tenemos aguja para quilting es para aplanar tejidos gruesos y se pone al soporte donde se soporta el pie Luego trae un porta hilo secundario por el caso si necesitas coser con dos bobinas de hilo y portacarretes para una bobina grande y para una pequeña y luego también un poquito de filtro para la base de, de la bobina para que no resbale también tenemos un destornillador en forma de L Una brocha, que también se puede convertir en descocedor, muy cómodo. Cuatro cañilleros, uno está en la máquina. Un juego de tres agujas de coser, de números 75, 90 y 100. Una aguja doble. Y la maravilla más de todas es... el pie para mojar el electrónico se conecta con la máquina por aquí se pone el botón para para tener referencia de, de largura y aquí se regula más largo o menos largo y también que me gustó mucho es el pie de doble arrastre este maravilloso pie que tiene a veces dientes de demás para poder mejor arrastrar la tela se usa para tejidos gruesos cuando la máquina tiene dificultades para arrastrarlo pero es muy buen pie porque normalmente las máquinas de coser domésticas no pasan mucho por eso vale además trae funda infinita pero bueno de gracias y la mesa extensible que ya has visto antes todo esto podemos poner aquí aparte de estos grandes, todo cabe en el cajoncito que luego se engancha a la máquina. Y aquí se quita el cajón para hacer la manga y luego tranquilamente se puede enganchar si te interesa que te enseñe cómo y para qué se utiliza cada pie de prensa telas luego en los comentarios vamos a ver qué vamos a hacer Vamos a ver si hacemos un vídeo. Bueno, se termina este vídeo de hoy. Que todo lo que cosas te salga bien. Adiós.